Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. beneficios para la frontera... La formalidad de las empresas es una tarea... La economía americana avanza... La proveeduría maquilador sigue siendo el gran... La concentración de poder de mercado en México... La transparencia gubernamental... continúa. No es nada personal... Nada personal... Son... Solo negocios...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 ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Sandoval Murillo, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de Amplitud Modulada, así como por Internet, en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, fanpage en Facebook, al igual que el de Solo Negocios MX, también fanpage en Facebook, pero de nuestra firma. Y bueno, pues también eh, nos pueden contactar en el 656-613-1113, o por vía WhatsApp 656-281-2765, y vamos a hablar el día de hoy, un poco de cierre del, del tema del seminario de obligaciones jurídicas para las empresas eh, desarrollado por de la semana pasada en la Ciudad de México en el que destacaron algunos puntos que dejamos omitidos la semana pasada en el resumen ¿no? que planteamos y luego por otra parte eh, vamos a hablar del paquete económico eh, propuesto por el gobierno federal para 2023 en función de su gestión uh, presupuestaria y finalmente cerraremos con el Boletín de Expectativas Económicas de IMEF que se publicó en estos días. Y bueno, pues vamos a empezar con el SOGE 2022. Este evento lo desarrolla la Asociación Nacional de Abogados de Empresa de manera estatutaria, o sea, cada año se tiene que llevar a cabo. Y se eligen temas entre los múltiples comités técnicos que desarrollan. La semana pasada hablamos de la temática de competencia económica sobre nuevos riesgos para los recursos humanos en materia de competencia, en donde se ilustraba el ejemplo del asunto aquel en la Federación Mexicana de Fútbol y los equipos profesionales que tenían el famoso pacto de caballeros, que generaba una inhibición al mercado de la oferta de los trabajadores, de los futbolistas, a la hora de querer, eh, después de cumplir un contrato, modificar su equipo, cambiarse de ciudad, yo qué sé, ofreciendo sus servicios a otros equipos, y no se podía por este asunto que implicaba por fuerza que el equipo que lo tenía de origen tuviera que validar e incluso cobrar una tarifa para ese, esa transacción. Una tarifa que no fuera propiamente eh, algunos aspectos que hoy se permiten, como los de um, cuando se gasta dinero en la capacitación o en, la, en el desarrollo profesional del jugador. O sea, era una tarifa extraordinaria del pacto de caballeros. Y entonces, bueno, la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica, sancionó a estos equipos y prohibió esa práctica y pues impuso multas y demás, ¿no? Pero se hablaban de otros ejemplos en donde se suscitan circunstancias en que los grupos de recursos humanos de diversas empresas, sectorialmente hablando, pudieran ponerse de acuerdo en temas como precios, bonos o incluso restricciones de de contratación, ¿no? las famosas listas negras, y bueno, pues todo ese tipo de temas. El tema de listas negras no se tocó propiamente en materia de competencia económica, pero pudiera ser analizado. Y yo decía la semana pasada, bueno, habría que también hacer una evaluación de algo que estamos muy lejos de que ocurra, pero de por qué no concebir que si un mercado de oferta y demanda, donde la oferta es la mano de obra de las personas, el servicio laboral, y la demanda es la necesidad de ese servicio laboral por parte de las empresas, pues las prácticas irregulares en materia de competencia económica se le llamarían de monopsonio, que es el concepto correcto para la parte de la demanda, o de monopolio para la parte de la oferta. ¿Y de monopolio cuáles pudieran ocurrir? Bueno, eh, a mí se me ocurren tres. Una, le reitero, no está en puerta todavía que ocurra, pero puede eventualmente ocurrir, que es pues los contratos colectivos de trabajo. Eh, y más que el contrato en sí mismo, los sindicatos. cuando varios Cuando un sindicato aglomera en un sector económico, a todos los trabajadores pudiera posicionarse en la situación eh, de prácticas irregulares. No quiere decir que un sindicato no pueda tener múltiples empresas de un mismo sector económico adheridas a ese sindicato, es, es válido. Y, y le digo que no va a pasar por lo pronto, porque apenas estamos en el inicio de la, de, de la implementación de esta reforma laboral del 2017 y de las modificaciones y adscripciones de los uh, acuerdos de la Organización Internacional de Comercio y modificaciones laborales ocurridas en el 19, si no me equivoco que nos llevarán incluso ya este, a tener en ese momento la necesidad imperiosa de que los sindicatos registren sus eh, contratos colectivos en la, en la dependencia de la Secretaría del Trabajo que corresponde y en su caso la parte que ya entra en vigor ahora en octubre de la reforma laboral de la que le hablaremos más profundamente más adelante. Ese es, ese es un tema que, bueno, ahí está, está empezando esa temática de mayor democracia sindical, de que los trabajadores tengan realmente sus derechos adscritos adscritos en ese sindicato y defendidos por ese sindicato y que no sean sindicatos blancos. Bien, eso es, eso está empezando. Pero a partir de ahí, en el tiempo, sí podría haber concentración de poder de determinados sindicatos que pudiera ser evaluada por la Comisión de Competencia Económica. No está en la mesa. Quizás no, no, no tengo conciencia de un, de un acto así, incluso en otros países como Europa, la Unión Europea o, o, o, o Estados Unidos, que tienen más vanguardia en los temas de competencia económica. Pero es un mercado. Y si hay acaparación de poder de mercado, pues entonces hay una sanción de competencia económica posible. Por otro lado, las universidades o las instituciones de capacitación técnica. Si las universidades y o instituciones de capacitación, capacitación técnica restringen el egreso de un número X de profesionistas en determinada carrera y por ende inducen a que haya un acotamiento de la oferta de esa profesión, ya sea por el lado del trabajo o ya sea por el lado de la oferta de profesionistas, pudiera haber una revisión de competencia económica. Y hay escuelas aquí en Ciudad Juárez que restringen el ingreso y el egreso, no necesariamente por temas de calificaciones, sobre todo el ingreso. Así que habría que evaluar adecuadamente si están en una mecánica de análisis de mercado haciendo lo correcto o no. Y el tercero, pues que ya es más difícil por la complejidad del mundo laboral y de, la, de, de los intereses difusos de los individuos trabajadores, pues es que se coaliguen, que sería muy similar a lo del sindicato, pero que se coaliguen por su cuenta para buscar presionar movilizaciones salariales, por ejemplo, en este, determinados subsectores económicos indirectamente que no es un problema de competencia económica de recursos humanos propiamente está el tema de la informalidad no pero bueno ese sería como un ejemplo si fuera inducido por alguien específico en fin ese fue el tema laboral el tema de competencia económica perdón el tema laboral revistió sobre los temas del teletrabajo y precisamente los contratos colectivos de trabajo en esta nueva eh, inicio democrático en donde se plantea que pues las empresas no deben de intervenir dejen a sus empleados si quieren eh, construir su sindicato e incluso los sindicatos deben de dejar de presionar si los empleados no quieren estar afiliados a un sindicato. En el tema de arbitraje eh, o medios este, alternos de solución de controversia, se habló de la cláusula de medianoche, que es esta cláusula arbitral que colocamos en los contratos muchas veces y sobre todo aquí con las maquiladoras más grandes eh, que firman contratos con sus proveedores en ocasiones se insertan esas cláusulas que señalan que si hay una controversia entre las partes se va a dirimir ante un cuerpo arbitral me ha tocado ver que, lo, que los envían hasta la Cámara de Comercio de París, ¿no? el Centro de Arbitraje de París y yo así como que, oye, pues por lo que tú vendes y lo que ingresas, ya olvídate si lo ganas, o sea, utilidades ni siquiera te das dinero para ir a contratar a un abogado que te defiende en París o sea, hay que tener cuidado con las firmas que, que, que, que con las cláusulas que firmamos hay que revisarlas hay cláusulas que están mal construidas y que anulan el arbitraje. Hay cláusulas que requieren cosas tan precisas que es imposible encontrar. Por ejemplo, que el árbitro sea especialista en ingeniería mecatrónica, derecho mercantil y tenga una maestría en derecho conflictual. Pues yo creo que no hay nadie en el país, y quizá en el mundo, que tenga esas cualidades. Igual sí, pero el asunto es que tú no puedes poner tan específico en una cláusula quién debe ser el árbitro porque pudieras provocar la inaplicabilidad de la, de la cláusula ¿no? y del arbitraje. En fin, varias otras eh, recomendaciones de cómo construir esas cláusulas. Hablamos la semana pasada también de los instrumentos para garantizar operaciones financieras y enfáticamente la temática de la compra de un inmueble con, con monedas virtuales del tipo Bitcoin, pero no era Bitcoin, y el asunto de, eh, bueno, basadas en blockchain, y el asunto de cómo un notario tuvo que a, asimilar el procedimiento jurídico Ah, por medio de permuta y no de compra-venta, donde sí cabía el cobro de un IVA, encareciendo la operación, donde se tuvo que contratar a una persona depositaria de las eh, cadenas de, de, de contraseña, digamos, del, de la moneda esta, y bueno, pues donde hubo una complejidad ante algo nuevo, que está en el mercado, que es fungible y que pues, se tiene que asimilar. No se hace una compra-venta con, con estas monedas porque México no es moneda de curso legal, ninguna de estas monedas virtuales pero se hacen permutas es un bien por otro bien ahora se suscitaba un planteamiento que el propio notario este, que exponía la temática Andrés Hoffman Palomar decía bueno en, en El Salvador se ha hecho oficial y, de, y, y moneda de curso legal la, la, la, el bitcoin en específico ¿qué pasaría si ese digo, y, y hoy en día podemos hacer transacciones en dólares por ejemplo en México o en otro tipo de divisas a través de la cotización del dólar pa para hacer adquisiciones o lo que sea correspondiente. no O sea, compraventas. Bueno, cabría la posibilidad de comprar entonces con bitcoins a través del Salvador como país, este bienes en México. Es un tema jurídico de mucho estudio y sobre todo que eventualmente tiene, y eventualmente me refiero a un lapso de do dos años yo creo que máximo, tanto la Secretaría de Hacienda como el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria de Valores y en su caso el cuerpo legislativo del país, el Congreso de la Unión, que analizar y sacar normativas al respecto. Porque yo no veo propiamente que el mundo se va a sustituir de, en su sistema de dinero por bitcoins, pero tampoco veo que va a desaparecer. Y entonces en esa tesitura tendremos que asimilarlo como una moneda de curso legal global o lo que sea, cibernético, y tener una mecánica de asimilación para no encarecer los procesos que se lleven económicos alrededor de estas monedas. ¿no? Bueno, este revisiones eh, en materia de comercio exterior, donde Cristian Aro, nuestro representante de sección Chihuahua y Pedro Canaval expusieron una perspectiva de compliance, de cumplimiento de verificación o auditoría jurídica alrededor de, de las gestiones de comercio exterior de todas las empresas, desde quienes tienen permiso como el permiso IMEX, o las reglas octavas, etcétera, hasta quienes hacer, hacen simples importaciones por medio comercializadora. ¿Cómo verificar que todos los procedimientos estén bien hechos y mañana no venga una auditoría comercial de la autoridad y nos deje completamente golpeados por sanciones o este, pues ya la restricción de un permiso IMEX o cosas de ese tipo que quiebran negocios? Si el ánimo es construir un, un mecanismo de protección jurídico de la empresa, pues el cumplimiento normativo alrededor del mundo del comercio exterior, por más complicado que sea y anti libre mercado que es realmente, pues bueno, aprovechar las ventajas que brindan esas de reglas de excepción y, y, y, y construir un sistema alrededor de... Y cerramos con el tema fiscal del beneficiario controlador y la facturación 4.0, en donde el tema de la 4.0 entrará en vigor en enero, pero ya hay inducciones indirectas para cumplimiento que a mí me parecen sumamente erráticas, habrá que profundizar este y el tema del beneficiario controlador que para toda persona moral es un tema relevante, o sea tus asociados en una asociación civil o tus socios en una sociedad mercantil o una sociedad civil ¿quién es el beneficiario controlador? ¿o quiénes son? y se tienen que declarar y no hacerlo tiene provoca sanciones exuberantes, entonces pues básicamente es relevante y hay un tema más pero me tengo que hacer corte comercial que es el tema Ver las relaciones de abogado interno y externo de empresas con sus clientes Voy a regresar precisamente después del corte con ese tema Y pasamos a los siguientes tópicos Regresamos, no se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Son las 4 con 14 minutos Mafioso Narco Cocinero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 La vida es un regalo. Cuando lo abres, te llenas de posibilidades. Puedes divertirte, conocer, aprender, crear tu futuro y, claro, también protegerlo. Haz tu testamento. Es fácil y seguro. Además, en la mayoría de las entidades federativas del país, puedes otorgarlo antes de cumplir la mayoría de edad. Infórmate en www.go.mx/testamento. Construye tu patrimonio y herédalo a quien quieras. El mejor momento es ahora. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades. Yo veré los partidos del Mundial en el lugar que tengan las pantallas más grandes para no perder detalle. Yo prefiero ver los partidos de la selección en el lugar con más ambiente para poder festejar. Yo elijo el lugar que tenga promociones de comida para disfrutar con mis amigos. Con competencia, tú eliges. Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita cofese.mx. ¡Viva México! Ven y vive la fiesta, música y tradiciones de nuestra patria en el desfile cívico-militar. Viernes 16 de septiembre a las 10 de la mañana. Sobre la Avenida heroico Colegio Militar desde Plutarco, Elías Calles, hasta el punto. Ven, trae a tu familia y celebremos todos juntos la independencia de México. Gobierno Municipal, Refugio de la Libertad, Custodia de la República. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio, y bueno, pues entonces esta de, temática que le digo que ocurre alrededor del seminario de obligaciones de, jurídicas de las empresas promovido por ANADE, la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, la semana pasada en la Ciudad de México, pues la lidera de la Comisión de Honor, y platicaba uno de los comisionados, este... Acerca de la situación que contextualizaba, la comisión decía, en realidad nunca hemos sancionado a nadie porque no ha habido una de, denuncia de, de, del incumplimiento del código de ética de, de la asociación. Pero planteaban cómo si ese código de ética tenía impacto en, en los asociados y entonces cómo se regulaba o cómo se debía regular la relación entre un abogado interno de empresa y la empresa, y un abogado interno de empresa y el abogado externo de empresa, en, en función de varios aspectos, ¿no? y esto porque de repente la contratación de los servicios de un abogado, sobre todo cuando de alguna otra manera se queda de planta, ya sea como externo como interno, se asume que se convierte en abogado de todo lo que necesite el empresario, incluso cuestiones personales, y es válido porque al final del día quizá la operación no es tan grande como para generar un conflicto eh, profundo, sin embargo, la perspectiva de recomendación es reconocer las funciones que se adscriben como abogado hacia una empresa y dónde son los límites. Por ejemplo, un abogado de empresa puede ser el abogado de la empresa y no necesariamente de los socios. E incluso velar por la protección del halo protector de la empresa jurídico, incluso en contra de los intereses individuales de los accionistas. En su caso, velando por un desarrollo de largo plazo de la empresa más allá del interés individual del empresario. O ser el, el abogado del empresario, pero en lo personal, y no necesariamente ser el abogado que se involucre en los temas de la empresa. También el reconocimiento que uno debe tener en función de los limitantes de conocimiento que tiene. El derecho es sumamente amplio, reviste toda la actividad humana prácticamente, digo, hay cosas que no, obviamente, pero prácticamente toda, y entonces, de repente, se asume que el abogado, por haber estudiado Derecho, sabe todas esas gamas normativas. Por otro lado, tenemos esta otra posición de las especialidades, que también, de repente, se torna medio exagerado, ¿no? Y entonces, tienes dos posturas, una de absoluta generalidad y otra de absoluta especialidad, que en la vida real no permea a, a, algo aplicable, que, que determinado momento el abogado debe limitarse a decir, bueno, pues esa materia yo no la manejo, pero puedo conseguir a alguien que lo hace, o de plano no, ni siquiera puedo conseguirlo, ¿no? Y por otro lado, una especialización, especialización exagerada, que puede, pues, se me ocurre, por ejemplo, concebir un costo de un salario, y entonces, pues la actividad es tan específica que se cumple en determinado plazo y después el resto del tiempo, ¿qué? o sea, no más cuesta a la persona, ¿no? Entonces, por eso sería más conveniente contratarlo como tercerizado. Pero, bueno, el punto en concreto es la definición de las reglas de la actuación del abogado ante la empresa. Ese es el punto relevante. Y ante esto, la recomendación de tener contratos firmados entre precisamente determinando estas reglas, ¿no? De quién eres el abogado de la empresa, de todos, incluso de los empleados... De nuevo, quizá de repente por el tamaño de la operación no sea un conflicto atender asuntos específicamente, y sobre todo de recomendaciones o asesorías, pero ya la de ejecuciones sí puede ser un tema conflictivo. Y entonces, por ende, es importante que el empresario tenga claro este tema, qué es lo que necesita el abogado y cuánto cuesta ello y, y, y ser leal a esa, a esa contratación. Y documentarlo, ¿no? Precisamente para que no haya conflictos, pensemos. En fin, esa era como la temática en general del, del, del seminario. A mí me parece muy interesante. Es un evento anual que por estatutos tiene que hacer la NADE y que lo hace con los diferentes comités que tiene. De hecho, tiene muchos más comités de los citados aquí. Este, aportan ideas de qué temas de innovación. Y, y de relevancia se tienen en la mesa normalmente lo fiscal y lo laboral recientemente en los últimos años han tenido mucho espacio porque ha habido muchas modificaciones pero de repente entran los temas corporativos, los temas de tecnologías de la información financieros, competencia económica entre otros y precisamente se construyen este tipo de agendas como la presentada este martes 6 de septiembre pasado y bueno, el jueves en tiempo y forma la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal presenta el paquete económico con la ley de ingresos de la federación propuesta o sus modificaciones propuestas para el año 2023, el presupuesto de ingresos 2023 y las leyes o propuestas de modificación normativa eh, de contexto que, que pues, lleva al gobierno a su planeación correspondiente. Primero cabe mencionar que Muchos de estos documentos normativamente tienen que estar hilvanados al Plan Nacional de Desarrollo. Pero el Plan Nacional de Desarrollo quedó tan mal hecho, pero así tan mal hecho, que básicamente pues, yo no sé cómo le puedan hacer para cumplir los aspectos normativos. ¿no? Entonces, pues bueno, ya de ahí a mí parece que hay problemas. Pero al final del día, la temática de fondo es el hecho de encontrar en la inercia la propuesta. Y, y voy a hacer un planteamiento quizá crítico, pero no solo a este gobierno, sino a los gobiernos en general, en donde si bien los gobiernos anteriores ya hacían una, un plan de nacional de desarrollo mucho más detallado y a las normas modificadas hacia adelante, ya fuera por la propuesta del presidente y en su caso aprobadas por el legislativo, o normativamente inducidas o presupuestariamente llevadas a cabo. O sea, sí había más calidad normativa entre el Plan Nacional de Desarrollo este, en los exenios anteriores que, en este, que con este. Pero al final del día el efecto era el mismo, la inercia. Esta condicionante que lleva a los gobiernos a año tras año pues dejarse llevar por lo mismo que están haciendo sin hacer modificaciones relevantes ante las necesidades relevantes de la población. Y claro, voy a poner un ejemplo de donde sí han hecho esto, y pues básicamente pues es extremo, ¿no? y ojalá nunca nos pase en México, pero pareciera que nos hace falta, ojalá no, insisto. Países como Japón, Corea del Sur, Alemania y en general Europa, han hecho cambios estructurales relevantes al grado que hoy por hoy son modelo en algunas cosas de modificaciones normativas recomendadas por órganos internacionales tipo la OCDE, Organización Internacional del Trabajo, este Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera O sea, estos países en algún momento dado de su historia en los últimos 100 años han hecho cambios normativos que han reestructurado cierta parte de su vida pública y que han influenciado a entes internacionales para luego promover esas recomendaciones a las otras naciones. Y que México ha adscrito muchas de esas modificaciones eventualmente, pero años después, aunque su población lo necesitara a conciencia o inconsciencia, años antes. Ahora, ¿por qué esos países que cito específicamente han hecho esos cambios estructurales? Creo yo, por haber sido causantes en algunos casos y víctimas de una guerra que los hizo en el hoyo, en la pobreza extrema, en la inequidad absoluta, tener que modificar la conducta. Y ojo, podemos comparar con Rusia a la Guerra Fría, y no es lo mismo, porque la Guerra Fría eran dimes y diretes y amenazas. Pero la guerra Segunda Guerra Mundial con Alemania, que destruyó a Alemania, la Guerra de las Coreas en los 50s, que destruyó las Coreas, y la Segunda Guerra Mundial, que aniquiló a Japón en muy buena medida por las bombas nucleares, pues las hicieron reaccionar y tener que revolucionar y reestructurar sus normas de conducta y la conducta de sus sociedades de nuevo, en diferentes aspectos, no necesariamente los mismos, sea laboral, sea productivo, sea penal, sea lo que sea, y han evolucionado muchísimo más que México de calle. Y de nuevo, hoy en día, son quienes innovan normas que luego se adscriben por órganos internacionales que luego nos recomiendan y que años después asimilamos. y Entonces, en esa lógica pues México tiende a ser más seguidor que innovador. Cuando, al menos a mí en la escuela así me lo dijeron, México fue innovador con la legislación laboral desde el 123 constitucional eh, este, validado el 5 de febrero de 1917, así como la Ley Federal del Trabajo, este años después en el 34, si no me equivoco, 36. Este, el punto en concreto es que en ese entonces sí fuimos innovadores, Hemos sido innovadores en la creación del seguro social y hemos, innova, hemos sido innovadores en otro tipo de cosas cada vez menos relevantes en el mundo del derecho. Y más de adscribir lo que otros hacen y pues, eventualmente aplicarlo. Digo, las mismas normas estructurales, las reformas estructurales del de, de, de sexenio de Peña Nieto pues tenían como 20 años tarde... O sea, ya deberíamos haber estado hablando en ese momento de normas de cuarta, quinta generación. Y luego, ahorita, pues hicimos una retracción. Y pues a ver para cuándo, ¿no? Por lo mismo, los gobiernos tienden a encauzarse en esas inercias y aplicar inercialmente a sus presupuestos. Veía en publicaciones cruzadas ahí entre compañeros de IMEF a nivel nacional. Era así, muy en lo general, pero, pero en el fondo entiendo lo que querían decir un planteamiento de que los municipios, de que dado la feder que la Federación ni en los sexenios anteriores, ni en este sexenio tienen ocupación propia para elevar la competitividad de manera relevante y en su caso disminuir la informalidad de manera radical, o sea, el SAT está hecho y derecho para ir tras de los contribuyentes cautivos. A la informalidad ni la voltean a ver, aunque vendan enfrente de sus narices, ni la voltean a ver. Este... En el caso de, de la propuesta esta, que a mí me parece tiene mérito de hacer un análisis más profundo y, en su caso, analizar cómo construir unas normas, modelo para la recomendación correspondiente, es para los gobiernos subnacionales y es para plantearles que un cambio estructural que puede elevar la calidad de vida de los miembros de un municipio requiere de una modificación estructural de los municipios respecto a su vinculación a la economía. Y le digo así, desde el 2007, cuando fue la elección a alcaldes en aquella época, yo estaba eh, en uno de los organismos que participan en el CCE de aquí de Juárez, en el Consejo de y Empresarial, y ante el seno del CCE se nos propuso que hiciéramos una serie de planteamientos e ideas que todos los organismos aportaron, y a mí me tocó hacer el resumen. Y yo veo que faltaba una. La propuesta y no me hicieron caso normalmente también, bueno, pues este, yo era empleado y pues en fin. Pero por ejemplo yo decía, en el municipio hay dependencias de cierto corte que no hay pues una obligación constitucional de su existencia y otras cosas que sí tienen gestión en la inter interacción con la actividad productiva empresarial que no evolucionan. Y con eso me tengo que hacer corte comercial porque Arturo no lo veo, pero sí, este, y, y regreso para comentar específicamente de qué, de qué hablo con ese tema de recomendación. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio.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 Solo contesta. Yo escucho Radio Mexicana. Nuestras noticias. 1300 AM. Noticias. Noticia. Entretenimiento. Entretenimiento. Deportes. Deportes. Salud. Salud. Cine. Espectáculos. Análisis político y deportivo. Todo en una sola estación. Todo en una sola estación. Contenidos. Para todos los justos. Radio Mexicana. Nuestras noticias. 1300 AM. La radio hablada. Número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. Conozco aquí en Solo negocios radio y bueno, le decía, la propuesta en concreto era, por ejemplo, ¿para qué necesitamos la dirección de economía del municipio? Me ha tocado conocer a muchos de los directores que han pasado por esa dependencia y es gente sumamente valiosa y con conocimientos que han aportado y el esfuerzo de promover capacitaciones, eh, tener información disponible para eh, la atracción de inversiones, en algunos casos la gestión de la atracción de inversiones pero es una función muy limitada, presupuestariamente hablando, en razón de que ni está señalado en el 115 constitucional, por lo tanto no es una obligación del municipio tener esa dependencia, y por lo tanto no se construye un presupuesto sensato y una política aplicable durante más de tres años para, para los efectos de desarrollar esa actividad. Entonces, ¿para qué existe? Y la propuesta en aquel entonces 2007 era, pues desaparecela, ¿no? En cambio, por otro lado, vemos el ejercicio que hace el Banco Mundial cada dos años en México de analizar la condición de competitividad del país y nos topamos con la situación de que, pues básicamente, este no, no hemos evolucionado nada. O sea, en aquel entonces éramos el estado número tres en el país competitivamente hablando. Y hoy, pues no, nada, nada al respecto. Entonces, desde mi punto de vista, pues estamos ante el contexto de un problema de que el municipio pudiera desarrollar mucha más mayor función de elevar la competitividad del municipio imponiendo normas que restringieran la informalidad de PAPA sin alterar el marco constitucional y sin necesidad de estar gastando en dependencias que no tienen sentido constitucional como principio, ¿no? Pero uno ve los presupuestos y son inerciales. Nunca, nunca, nunca hay un cambio relevante en uno a otro. Y esto, digo, por ejemplo, de sexenio a sexenio, sí, pero es algo que, que es muy continuo. Y en el paquete económico 2023, pues es algo relativamente igual, ¿no? se presenta ante el Ejecutivo, dice IMEF en su análisis de comunicado se presenta ante el Ejecutivo con criterios generales de política económica, iniciativa de ley de ingresos, proyecto de presupuesto de ingresos, eh, proyecciones macro, estimaciones de finanzas públicas, ley de ISR, ley de IVA, ley de IEPS, ley federal de impuesto a automóviles nuevos y código fiscal de la fracción, algunas modificaciones. Y, y, se, y el IMEF opina cinco puntos relevantes. Uno, el paquete económico tiene supuestos macroeconómicos muy optimistas, más que nada en el tema de crecimiento y de inflación, en donde de no cumplirse tiene consecuencias en el ejercicio del gobierno, como lo tendrá este año, que también tenemos un, una expectativa de PIB alta y se tienen que entrar en recortes o subejercicios. Número dos, relaja metas de finanzas públicas, en donde el balance fiscal que estamos hablando de la deuda pública de 3.6% este, es mayor al de este año, con uno primario de 0.2 negativo, o sea, no llegando al objetivo de cero, y requerimientos de financieros del sector público globales por 4.1 del producto interno bruto Entonces, de alguna manera, se plantea endeudar más al país el próximo año. Y ante un contexto donde hay tanta eh, volatilidad y especulación de una recesión, y, y omisiones de infraestructura en México que inhiben la inversión, así como políticas públicas que inhiben la inversión y el contexto económico global volátil, pues, así como que no es lo más sensato endeudarnos más, porque traerá más problemas, ¿no? Y sobre todo si volteamos a ver el tema de calificación de deuda, entre otras cosas. Eh, crecimiento importante en el gasto de 11.6% que no se concibe austero, ¿no? Digo, hay una modificación incluso constitucional sobre austeridad y una ley de austeridad y, y de repente más del 10% del crecimiento real este del presupuesto, o sea, es esto más de la inflación, ¿no? Entonces, si sí es algo como que para qué tanto dinero. Asigna más recursos a los programas prioritarios en detrimento de otros renglores que tienen mejor provisión en servicios públicos esenciales. Ya más dinero al Tren Maya, a Dos Bocas y al aeropuerto de Felipe Ángeles, que no ha sido acabado, y, y no a otras áreas en donde se entiende ahí una potencia, una potenciación más amplia de, de resultados, ¿no? Y bueno, pues el sexto punto, el quinto punto es que se comienza a recurrir a más endeudamiento derivado precisamente de esta posición del balance fiscal. En el marco macroeconómico... Los criterios generales señalan que este año vamos a crecer 2.4% cuando pues, no se ve ni cómo. no O sea, Tenemos que supracrecer septiembre, que pues, está muy estable, y el cuarto trimestre. Eh, la encuesta de Banco de México está en 1.93, la encuesta de Citi Banamex en 1.9 y la encuesta de IMEF en 1.9 como cerrará México este año. La inflación este año, piensa el, banco, el, el gobierno federal, que va a cerrar en 7.7%. O sea, está subiendo, tendría que bajar drásticamente septiembre, octubre, y noviembre y diciembre para que eso pasara y no hay cómo vaya a bajar drásticamente. Sigue una guerra en pie, siguen cuarentenas regionalizadas en China, sigue volatilidad global y siguen problemas internos en México. ¿De dónde, no? Entonces, 77 7 Banco de México concibe que va a cerrar en 8-15, Banamex, el City Banamex, 8-24 y la encuesta IMF, 8.1%. Tipo de cambio, 20.60, Banco de México, 20.76, City Banamex, 20.76, IMEF, 20.80, ahí sí más o menos estable. Y la tasa de interés, 9.5 Hacienda, 9.7 Banco de México, 9.8 Banamex, 9.75 IMEF, con cierto sesgo, inferido mucho por la, por la tasa de, de inflación. Pero ese no es el problema, pues digo, Ahorita ya está en marcha la operación presupuestaria, ya hay subejercicios y vamos a cerrar pues en lo que cerremos. ¿no? El programa es 2023, y, y esto me lleva también a discutir el tema del presupuesto. O sea, presupuestar tiene como objetivo fijar ciertos datos como objetivo de cumplimiento con rangos de aceptación que cualquier entidad y persona debería hacer sus presupuestos. El tema en todo caso es que la federación lo tiene que hacer con mayor cuidado porque de ahí dependen muchas cosas, tanto de los programas sociales como de la interacción con las empresas, como la, etcétera, etcétera. La atracción de inversión, el, el, el, el asunto de la calificación de deuda, etcétera. Y bueno, Secretaría de Hacienda plantea que vamos a crecer 3%. Pero vea usted: Banco de México cree que vamos a crecer 1.32%. La encuesta Citibanamex 1.30%. Y el IMEF 1.2, caramba, prácticamente de la mitad hacia abajo. O sea, menos, más que duplican y casi triplican la expectativa de crecimiento. No hay cómo vayamos a crecer ese dato en 2023. Por ahí señalaba alguno de los bancos de inversión, no recuerdo cuál, JP Morgan o alguno de estos, que si la relocalización tiene más, eh, es más bollante hacia México, si la retracción de inversiones llega a México con más celeridad y con firmeza, sí podríamos crecer hacia el 2%. Uno, no es tres, dos, o sea, tres es 3 dos es dos. Número dos, no tenemos la infraestructura para la relocalización. O sea, veamos a Ciudad Juárez, falta electricidad, falta agua, faltan calles y falta personal cuatro insumos fundamentales para ser atractivo a traer maquiladoras no las tenemos y la CFE no abre el mercado de distribución para que le entre en el sector privado y pues podamos encontrar más distribución eléctrica y pues no hay inversión para repotabilizar el agua de lluvia por ejemplo captación de agua de lluvia y usarla en vez de estar en esta situación de potencial sequía, aunque ahorita esté lloviendo mucho, pero hasta hace unos días. No No hacemos realmente nada relevante por nuestras calles. Ahí se habla de que se va a terminar la construcción esta de la salida para tornillo del Puente Internacional, lo que ya de manera definitiva aislará Ciudad Juárez del trayecto de los tractocamiones que vienen del sur y van a Estados Unidos. O sea, ya no tendrán necesidad de pasar por nuestros puertos de aduanas, sino se podrán ir, si van al oeste... Por Santa Teresa, Jerónimo, Santa Teresa, si se van a ir al este por Tornillo, o si se van a ir este al Paso, pues por cualquiera de las dos, pero rodeando Juárez, ¿no? Para evitar tráfico y daño al pavimento. Pero nuestros propios camiones que tenemos en nuestras maquiladoras de Ciudad Juárez, pues ayudan a destruir el, el, el pavimento. El pavimento de mala calidad, y pues tenemos este mundo de baches en la ciudad, ¿no? No hay infraestructura para la mejor movilidad. Y personal, pues realmente el reto es en la informalidad, y hablaba de ello el, hace unos minutos, pero el punto es que no hay el menor interés de resolver el problema de la informalidad. O sea, más del 50% de la población económicamente activa en este país está en informalidad. Ciertamente en Chihuahua es menos el dato, pero al final del día es muy grande. Es como resolver la problemática con esas condicionantes, ¿no? No vamos a crecer 3% el próximo año. Inflación, creo que vamos a llegar a 3.2. Sí es posible que lleguemos hacia el último trimestre ya debajo del 4%, pero muy difícilmente más cercano al 3, objetivo en Banco de México. El mismo Banco de México tiene expectativa de que lo lograríamos hasta el 2024. Y señala que la inflación en el 2023 sea de 4.62%. Citibanamex, 4.75. IMEF, 4.8. Hacienda, con un optimismo que da miedo. Tipo de cambio 2060, 2119, 20, Banco de México, 2125, City 2150 IMEF. También no es darse cuenta de qué es lo que provoca que el tipo de cambio esté estable. Es el dólar, no es la economía mexicana. Y entonces, en función de un fortalecimiento del dólar, eh, ante la eventualidad de un fortalecimiento de su economía, pues va a depreciar a la moneda mexicana en cierto alcance, y aquí no lo están reconociendo, la parte de Hacienda. Y tasa de interés 8.5%, que es la que estamos ahorita, este y, y pues Banco de México dice 9.17, City Banamés 9.25, y nosotros en IMEF 9.13. O sea, va a seguir subiendo, tiene que atacar la inflación, ¿cómo creen que va a bajar? En fin. Lo cierto es que la expectativa de estos ingresos planteados, los tributarios específicamente que crecen en 11.6%, sin aumento de impuestos, solo significa una cosa, un trabajo muchísimo más rudo de parte del Servicio de Administración Tributaria, si es que existe cancha para señalarlo así, porque ya lo hace sumamente complicado. Y van a ir tras de los contribuyentes cautivos, porque a qué horas y con qué dinero van a ir tras de los informales, jamás. Van tras de los cautivos. Sin más. Y entonces seguiremos inercialmente exactamente en la misma que este y los exenios anteriores. Y en materia de gasto, pues el tema de gasto enfático para crecer deuda, para tem temas de, de este, subsidios y pues inversión física con un crecimiento interesante, veremos dónde se desarrolla este gasto de inversión. Ojalá que desarrollen las zonas potenciales para la industria,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 Somos Radio, somos los número uno, y los ratings nos avalan, ven y sé parte de nuestro equipo. Radiorama te está buscando. Si te gustan las ventas, tienes facilidad de palabra y auto propio. Esta es la oportunidad que estabas esperando. Sé un ejecutivo de marketing comercial. Manda tu currículum vite por WhatsApp al 656-372-8334. Únete a los número uno en radio. Sintamos con orgullo la belleza de nuestra nación, los bellos colores que emanan nuestras tradiciones. La música que resuena con algarabía por las calles, los sentimientos a flor de piel al escuchar a nuestros talentosos mariachis. Los olores y sabores que destacan nuestro grande patrimonio gastronómico. Apreciemos y preservemos las grandes regiones que conforman la flora y fauna de nuestro bello país. Celebremos con fervor nuestra alta diversidad y honremos a quienes a lo largo de los años han forjado nuestro carácter que nos define como mexicanos. Festejemos la calidez humana que, entre circunstancias como problemas, conciertos o incluso partidos de fútbol, sabemos que todos y aquel que llega de fuera se convierte en nuestro hermano. ¡El marco, el en este mes patrio, gritemos nuestras raíces con corazón y fervor. En este mes patrio, celebremos nuestro México. Radio Mexicana, Nuestras Noticias 1300 AM. Soy Pagano y te invito a que hagamos conciencia del uso del agua. Si hay una fuga de agua en tu colonia o en tu casa, repórtala. Llama a la línea del agua 073 y haz tu reporte. De esta forma tu caso será atendido más rápido y podremos seguir cuidando nuestro vital líquido. Que no se riegue, repórtala. Sin agua y sin la Junta Municipal de Agua y Saneamiento no hay fiesta, papá. La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de la mano contigo.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 Nuestras noticias, 1300 AM, la radio hablada, número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio y bueno, pues por otro lado, y para cerrar el tema del paquete económico, pues se reconoce, ¿no? No hay modificaciones relevantes en materia de impuesto de la renta, ley de IVA, JEPS. Ley Federal de Autos eh, Nuevos o Código Fiscal de la Federación. Pero las reformas 2022 que se han prorrogado su entrada en vigor, como el tema de la carta aporte y la facturación 4.0, le, le decía al principio, que señalaba esto, ya hay ciertas imposiciones de usarla, sobre todo a los transportistas, por el tema de, de no objeto de IVA de las importaciones que está siendo interpretado por la autoridad y que la facturación 3.3 no tiene el espacio para poner un objeto de IVA. Y entonces, pues le pone cero, porque pues, es nulo, ¿no? Pero la autoridad está señalando que eso es equivocado, que la ley lo que dice que de materia en objetos se tiene que señalar expresamente, y bueno, y, y, y la 4.0, pues es una mecánica de facturación complicada por el tema de los cuatro parámetros que revisa el sistema ¿no? recordemos que la 3.3 con el código postal y de hecho nada más con el código del RFC es suficiente para que valide la tri, el timbrado si yo no le pongo el nombre o se lo pongo mal este, si los datos del domicilio fiscal no están bien pero el código postal está bien pues eso es suficiente ¿no? para la validación del CFDI en el nuevo sistema 4.0 valida el RFC el nombre el código postal y el régimen fiscal y a mí me parece completamente fuera del lugar que eso ocurra. ¿no? este Yo entiendo que la complejidad de lo que voy a decir pudiera provocar que alguien de Sistema me diga, no, pues está cañón eso. O sea, no, no, no se puede, porque con el puro RFC, un mensaje de envío al, al, al sistema de la autoridad, es decirle, oye, pues te voy a timbrar una factura para un régimen reciclo sin personas físicas, eh, con IVA de 8% y con, en, en la frontera se presume, y para Juan Pérez, pues, con el RFC podría regresar al SAT y decir, está bien, esa persona está inscrita en ese sentido, puedes timbrárselo. O, si lo estoy haciendo mal, que me regresara el mensaje, oye, no, pues ese régimen fiscal no es de esa persona o, o ese domicilio no es de esa persona, ¿no? Pero que mi sistema tenga que enviar cuatro datos a corroborar con el sistema del SAT, que son el código usar el nombre, el el, el, el código del RFC y el régimen fiscal, y los cuatro tienen que venir confirmados. A mi parecer conflictúa más el, el proceso de comunicación cibernética que tiene que ocurrir para poder permitirte timbrar la, la, la, la factura. Y en hechos prácticos, el problema del nombre es magnánimo, porque en México tenemos letras bien raras, como la U con diéresis, este, los acentos, eh. En, en, en muchas empresas estadounidenses vienen a México y se radican y, y se les llama como en Estados Unidos con el ampers, como el signo amper con el arroba con el signo porcentaje yo qué sé no y, y eso puede traer consecuencias pues de no poder facturar una persona por la complejidad de su nombre por ello la relevancia de pedir la constancia de situación fiscal no porque es el documento en donde idóneamente puedo comprobar que hoy esa persona sigue llamándose como, de, como me está diciendo para que le facture que sigue teniendo el mismo RFC que los RFC sí se pueden cambiar por la duplicidad que ocurre sobre todo en personas físicas que está facturando para un domicilio fiscal específico que pudiera ser una sucursal aunque no me lo diga expresamente y que tiene cierto régimen fiscal las personas físicas podemos tener un chorro de regímenes fiscales las morales pues también pueden tener algunos ¿no? entonces en esa lógica creo yo que el, que el tema de la factura 4.4 se complica, por, más que nada por el nombre. Quizá el régimen fiscal pueda entenderse por el tema de reciclo y su cualidad muy rara de retenciones, pero aún así yo creo que sería más simple el sistema con solo el código del RFC en visión del contribuyente, o sea, la población en general, y, y, y, y más cargado hacia el hacia la parte final de la Secretaría de los Servidores del Servicio de Administración Tributaria para que ahí se hagan las verificaciones correspondientes, como ya se hacen, pero no enviando cuatro datos y recibiendo cuatro confirmaciones, sino enviando un dato y recibiendo las confirmaciones que quiere el SAT, una o cien, pero que no sea más responsabilidad informativa del contribuyente, sujeta a posibilidades de equivocación. Para enero, todos los empleados del país se les va a requerir su constancia de situación fiscal, porque si yo no tengo bien tus datos, porque me dijiste que, que te llamas María González Pérez, pero González es de, de casada, y yo así te hice tu contrato, y en realidad te, te llamas María Martínez Pérez, y te casaste, casaste con un tipo que se apellida González, pero pues jurídicamente no cambia tu nombre, no voy a poder facturarte. Si tu RFC está mal, si tu código postal está mal, que ese está súper mal en la mayoría de los empleados, porque muchísimos empleados fueron dados de alta de manera masiva en, los, en las empresas su primer trabajo y me ha tocado ver gente que trabajó para una de las marcas de cines importantes que hay aquí en Juárez que su domicilio fiscal está en Michoacán y su código postal está en Michoacán y entonces pues yo no le puedo timbrar ¿no? y por último el tema de de los proveedores es la misma ¿no? o sea, oye este, te vengo a servir dar servicio, dame tus datos para facturarte. Bueno, en este caso el cliente, ¿no? Y si no tiene el cliente la constancia fiscal a la mano y disponible y vigente, sobre todo en empresas que se hacen cambios este, estatutarios constantemente, puede traer consecuencias de no poder facturar a tus clientes. Entonces, todo un tema complicadísimo lo que está trayendo en la mesa facturación 4.0, con la presunción de mayores capacidades de revisión de la autoridad, que empieza a pasarles lo que les pasaba a la Comisión Nacional Bancaria de Valores allá en los 2006, que nos contaban especialistas para, para el entero financiero de, de los reportes que corresponden, pues que, que recibían una cantidad de papeles enorme en el edificio de la comisión, que jamás iba a leer nadie, pero pues tú entrabas tu reporte, te tu sellito y se acababa la discusión. Oye, por favor, no no me pidas cosas absurdas que nadie le, le, le va a verificar, y cosas que pueden ser muchísimo más simplificadas gracias a los sistemas, en lugar de pedirme cuatro conceptos documentales o, o, o informativos para validar mi, mi CFDI. Realmente va a ser un problema muy grave la, la 4.0 el próximo año. Y luego, si le añades a empresas que usan la logística como un mecanismo idóneo de, de, de negocio, pues está el tema de la carta aporte. Y el tema de la carta aporte, pues trae como consecuencia una descripción profunda de la mercancía presuntamente construida para efectos de comprobar su formalidad en el destino, o sea, los, los, los, las empresas que compran esos productos para posiblemente venderlos, pues que no sea mercado sobre ruedas, ¿no? Yo no siento que esto esté muy claro. Y da facultades a autoridades como la Guardia Nacional pues a revisar cosas que ni les competen, ¿no? digo, les van a hacer competencia en materia jurídica pero en conocimientos bueno, finalmente eh, aún con todo el planteamiento y el argumento de venta de la autoridad es que esto va a traer un fortalecimiento de los ingresos tributarios una eficiencia recaudatoria y medidas tributarias que busquen cerrar espacios para la evasión y la ilusión fiscal pero por ejemplo no se pueden cancelar ya los FDIs más que con cuatro reglas una de ellas que es yo creo que inviable y las otras que requieren un cierto grado de permiso del, del cliente no pero el punto en concreto es que pues vamos a tener que enfrentar este escenario de alta fiscalización el próximo año sin más y bueno pues ya nada más para cerrar expectativas IMEF para 2023 para 2022 perdón 1.9 crecimiento PIB inflación 8.1 balance público tradicional 3.6 negativo tasa de política monetaria de 8.5 que estamos a 8.75 a 9.75 perdón o sea todavía le falta bastante que subir tipo de cambio 2080 empleo IMSS cambio neto 15.000 y cuenta corriente 0.8 negativo en términos de déficit comercial en fin es lo que tenemos el día de hoy que la pase excelente muchas gracias Arturo y felicidades a ti a todos nuestros amigos locutores por el extraordinario apoyo que nos hacen para este tipo de programas. Pásale, excelente, hasta pronto.